Gracias, gracias, eh, Wagner, Amado, Carolina, Francis y todos los muchachos del estudio y producción. Hoy quiero compartir con ustedes eh, sobre el voto en el exterior, de la diáspora dominicana en el exterior. Pero antes, quiero traer a la memoria parte de la política mediática que tiene el PLD en contra del PRM. Primero, se acusó al PRM de que fue el culpable de las frustradas elecciones de febrero. Luego, se dijo y salió en el diario Libre que el italiano... Diagnosticado con el primer caso de COVID aquí en el país, lo trajo Luis Abinader de que para ser su asesor. ¿Cómo hacer? Sí, eso se ve en el diario libre. Está no ahí. Es? Sí, ¿Cómo en, el diario, en el diario libre está. Luego, Raquel Peña, la vice de Luis, fue la que propagó el COVID en una fiesta privada. También está en los periódicos. Luego, el incendio de Duquesa. Fue culpa también del PRM. Luego el incendio en Santiago también fue culpa del PRM. Y hay un cuartel policial frente de, donde sucedió el incendio. Y al otro día se aparece Abel Martínez hablando hasta sin mascarilla, pero rápido. Ya de una, inmediatamente dando las acusaciones sin investigación. Lo cierto es que ha habido una política de falsificación una política de espionaje directamente dirigida del gobierno. Inmediatamente pa pasamos todos esos traumas, viene el caso de las elecciones para el 5 de julio. Ya empezaron hace ya varias semanas con el terror, con el temor, con, con infundir miedo y a manejar algunas cosas medias delicadas. Luego destapan que los dominicanos no van a poder votar en el exterior. No van a poder votar los dominicanos en el exterior porque esos países tienen el COVID. En materia de constitucionalista, Francis, yo quiero que tú me digas, el derecho del dominicano a ejercer su derecho al voto, valga la redundancia. Donde quiera esté, según el Jus eh, Sanguis y Jus soli Nosotros tenemos resuelto el problema de la doble nacionalidad. Y, la, y eso fue un logro para poder darle vigencia a los derechos fundamentales en República Dominicana, también en el exterior. Sí, así es. Es decir, que se computa que es un derecho fundamental para los dominicanos en el exterior ir a votar ese día. Y los estados, amigos, donde tenemos relaciones deben También. garantizar los mismos derechos que nosotros garantizamos para sus ciudadanos aquí porque cuando Estados Unidos está en votación aquí se vota en la embajada y en otros recintos sí. muchísimas claro. gracias francis eh, yo Pero quiero hay un elemento no hay un elemento fulvio no todos los dominicanos en el exterior se están nacionalizados en el país en donde claro, están Claro, no todos claro que sí lo, ¿no? lo... La, la garantía, si sí, el Estado dominicano debe garantizarle a todo dominicano, en cualquier parte del mundo la posibilidad sí, de ejercer el derecho sí, sobre claro. todo ese, que es el más importante pero ah, sí. tiene que ser bajo las reglas del país en que se encuentra claro que sí, claro que sí, totalmente okay. de acuerdo doctor, es decir, cumpliendo el protocolo sí. que ellos han establecido para este Estado Señores, los dominicanos Exacto. son los responsables en la diáspora, son los responsables de la remesa que envían a República Dominicana, a su país de origen esa remesa, que el año pasado llegó a más de 7 mil millones de dólares, todos estos años es la que ha sido eh, la coyuntura, la, la medular, el complemento. el complemento vital para que aquí pueda mantenerse una macroeconomía más o menos estable, aparte de los préstamos y el turismo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Solamente son buenos para enviar remesas, solamente son buenos para enviar cajas, solamente son buenos para venir en auxilio de nosotros. Yo envié a producción un listado por regiones en los países del exterior cómo está comprendida la población dominicana. Ahí estamos. Electores que hay en cada una de las circunscripciones. en la 1, que corresponde a Boston, New Jersey, New York, Filadelfia, Herding y Washington, hay 366.954 electores hábiles en 676 colegios. Tiene más que la provincia de Duarte entera. Circunscripción 2, 117.869, 217 colegios, Orlando, Miami, Panamá, Puerto Rico, Islas y Venezuela. Región 3, que corresponde a la parte europea, 111.056 electores. En total, casi 600.000 electores. También envié a producción lo que dijo Miguel Varga. Eh, el, el video donde Miguel Varga, eh, como canciller, estaba hablando. Ahí está. Ahí está, audio, por favor. Por algo que se pueda permitir, hasta ahora no es posible la celebración de elecciones en el exterior, según las indicaciones que hemos recibido del Departamento de Estado. Y de... Sí, fíjate, eh, yo creo que hay una gran confusión. El Departamento de Estado no tiene jurisdicción sobre las elecciones eh, en los diferentes estados de la nación americana. Quien tiene jurisdicción sobre eso, quien maneja las elecciones en las primarias, las elecciones eh, eh, toda la armadura de una elección, son los estados y está regido por la ley electoral de los estados o sea, la primaria nuestra que fue propuesta de, eh, y se movió para junio 23, o sea, nosotros tenemos elecciones aquí el 23 de junio sí. semana y media antes de, del 5 de julio. presidenciales incluso el, el gobernador había suspendido las primarias presidenciales por razón de que no hay competencia ya. Y una jueza federal, analiza, analiza Torres, sí. por, eh, anuló la orden ejecutiva del, pre, del gobernador y exigió de que se abrieran las elecciones también para las primarias presidenciales. Yo tengo elecciones el 23 de junio, una semana antes. Sí. Pero no solamente eso. El Estado Jardín vecino tiene elecciones el día 7 de julio. Maryland y Pensilvania tienen elecciones el 2 de junio. O sea que. Entonces, si es así, si es así, eh, congresista, ¿por qué el Departamento de Estado envió una comunicación? No, a... Eso, eso, eso, eso, eso, fue, eso bueno, fue mal interpretado. La, el Departamento de Estado me dijo a mí ayer. Okay. El Departamento de Estado me dijo a mí ayer que ellos nunca, nunca dijeron que no a las elecciones. Dominicana, e incluso que ellos no tienen jurisdicción sobre ese asunto lo que ellos dijeron fue que como estábamos en el medio de una pandemia ellos recomendaban que eh, se tomaran eh, medidas sanitarias para proteger la población e incluso... Pero, que... se, lo, se, lo, se lo dijeron por escrito. Por escrito, ahí está el documento que emitieron ellos, claro está... Gracias. Para... Para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en Nueva York, señores. Van 20.316 muertos de COVID en Nueva York. Más de 900 dominicanos han muerto en Nueva York por el COVID. Dicho por el mismo Adriano Espaillat, que revisó más de 12.000 actas de difusión. Y dentro de esos muertos, la diáspora dominicana tiene una gran carga. Y desde aquí no ha habido ni un mensaje de consolación, ni un mensaje de consolación a esas familias dominicanas que han perdido sus seres queridos en Nueva York. Sin embargo, en el mismo Nueva York va a haber elecciones. Ahí lo está diciendo Adriano España, un representante de Estado de allá. Y las cartas están ahí. Están ahí la carta de Estado. Yo la envié también a producción. Ahí hay una carta donde aparecen diferentes personalidades de la diáspora dominicana, de diferentes lugares, solicitando a Castaño Guzmán eh, que le permitan ejercer el derecho al voto a la diáspora dominicana. Muchas son las cartas que se han enviado. Ahí está Pase, ahí está Nueva York, ahí está diferente estados. Y también está la carta, no sé si, si la envié, la carta eh, del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde cada estado con sus reglas, con sus normas, da las condiciones para que el dominicano pueda ejercer su derecho al voto. Cualquier ciudadano, cualquier nación, bajo el protocolo que eso indica. Por lo tanto, otra falsedad, otra falsedad desde aquí. Tenemos derecho a ese derecho constitucional, valga la redundancia, de ejercer el voto en cualquier parte del mundo que estemos con esos países que tenemos relaciones diplomáticas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a Fulvio por su comentario del de día de hoy.